Hola, hoy vamos a ver, siguiendo con nuestros tutoriales sobre animales, cómo podemos hacer para dibujar un perro. La última vez veíamos un tigre y seguiremos más o menos el mismo procedimiento. Primero apuntaremos las características que observamos. Siempre digo que dibujar es observar, así que observaremos todos los perros que podamos eh, y tomaremos anotaciones. Y al igual que el tigre, las patas traseras eh, del revés, digamos. Es decir, la rodilla va como al contrario. Luego, otra cosa que observamos, las orejas. Y caen. Si esta es la caza del perro, pues las orejas van a caer así. En, muchas, en otras no, pero bueno, los que yo he observado, pues van así. Otra característica podría ser. Eh, bueno, como mueven la cola. Y bueno, un perro es una cosa bastante más observada con tire así que yo creo que puede ser suficiente. Al resto de las cosas que vamos a dibujar normalmente las conoceremos. En esta ocasión en lugar de hacer solo un dibujo voy a hacer eh, tres, porque si queremos dibujar perros nos interesará dibujarlo en las tres posiciones que, que, es, bueno, que me he notado que un perro suele adoptar. Vamos a seguir el mismo procedimiento de siempre, vamos a utilizar pues una forma Ovalada para el cuerpo, una especie de pelota, que nos va a marcar dónde va lo que es el tronco. Otra para la cabeza, que nos va a marcar la posición. Bueno, va a estar con la cabeza levantada. Si lo quisiéramos con la cabeza bajada, pues haríamos esta pelota aquí debajo. Luego vamos a marcar dónde van las patas. Vamos comprobando las proporciones, que más o menos... Sean las patas de atrás, como habíamos dicho, van así. Y la cola. Yo creo que las proporciones más o menos están correctas. Una vez que las proporciones están correctas, procedemos a perfilar las formas. Ahí tendríamos que hacer un hocico, los ojos, las orejas, habíamos apuntado que iban a caer sobre la cabeza. Y listo nuestra cabeza acabada. Los perros suelen llevar collar, así que le podemos hacer un collar. Las patas traseras habíamos dicho cayendo al revés. Ahí están. Y al final van las pezuñas, que podemos hacer una pelota, marcamos los tres dedos que tiene. Y los detallamos un poco. Ahí lo tenemos. Es lo que las patas delanteras. Aquí va una. La pecina delantera haremos lo mismo. Un dedo, dedos, dos, tres dedos. Los puedo detallar y la otra pata. Tres cuartos de lo mismo. Y por último la cola. Lo he apuntado con la cola, pues se mueve. Bueno, podríamos hacer otros estados de ánimo, pero en principio este es el estado de ánimo más habitual de los perros que he observado. Vamos a hacer la siguiente postura, más habitual para mí, que sería sentado. Lo voy a hacer aquí. Cuando están sentados se van a colocar, eh, va a girar el cuerpo en este sentido, así que haremos la forma del tronco así, porque se va a sentar sobre sus patas traseras. Las patas traseras van a estar así flexionadas, siguiendo el revés, la cola iría por aquí, las patas delanteras estarían en esta posición. La cabeza la haremos aquí, y aquí tendrá el hocico. Y ya tenemos las proporciones correctamente perfiladas. Se procede pues, a hacer los detalles. Las orejas caídas, que es otra de cosas que habíamos notado. rodilla del revés, la pezuña, pata delantera, tres dedos, y la otra pata, y esos tres dedos. Y ya tenemos a nuestro perro sentado. La otra posición que han observado en los perros es acostado, así que lo vamos a hacer. Si tenemos aquí la línea del suelo, pues está acostado, haremos el cuerpo tumbar al suelo. Las patas delanteras las colocará así y las traseras, pues así las coloca, según he observado ya. Y la cabeza, pues depende, puede estar durmiendo, tendría la cabeza tumbada sobre las patas o a veces está alerta con la cabeza así. Incluso un poco más arriba por el por el cuello que le hemos hecho. Ahí está. Podemos empezar a hacer detalles ya. El hocico. Collar. El cuerpo. La pata delantera. Y la otra pata delantera, la pata trasera, y por último la cola. Y ya tenemos nuestro perro en sus posiciones más habituales. Bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.